Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos los sistemas de unidades de medida. Los temas que cubriremos en el video de hoy son Sistemas de unidades de medidas Sistema internacional de unidades Unidades fundamentales, suplementarias y derivadas Múltiplos y submúltiplos Los sistemas de unidades de, de medida son varios. Los más conocidos son el sistema métrico que arrancó en Francia a finales del siglo XVIII, el sistema inglés o anglosajón, que lo conocemos porque utiliza las libras y las pulgadas, y el sistema internacional, que es el que usamos actualmente en América Latina. Este sistema internacional de, de unidades tuvo su origen en la Conferencia General de Pesos y, y Medidas en 1960, este sistema internacional está compuesto por siete unidades fundamentales. Ellas son el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la candela y el mol. Junto a estas unidades fundamentales hay dos unidades suplementarias, que son el radián y el estéreo radian. Y tiene múltiples un unidades de derivadas, entre ellas están el hercio, el vatio, el faradio, el ohmio y el Henry. También la conferencia general de pesos y medidas nos dio los múltiplos y los submúltiplos y su uso correcto. Entre los múltiplos están todas las unidades superiores a 1 o los, o los valores superiores a 1 en magnitud. Todos ellos se escriben el símbolo con letra mayúscula a excepción de kilo para que no se confunda con Kelvin en temperatura hecto y, y dec y los submúltiplos todos ellos se escriben con letra minúscula en resumen lo que hemos visto el día de hoy son el sistema de unidades sistema internacional de, de medidas unidades del sistema internacional y múltiplos y submúltiplos y hasta aquí nuestro video del sistema internacional perdón del sistema de unidades de, de medidas en el siguiente video veremos las reglas básicas para la escritura de las unidades. Muchas gracias por su atención.